Estamos profundizando en lo que de verdad queremos conseguir de los alumnos y es que adquieran competencias. Fue como muy empático. El, estamos haciendo un mismo proyecto como académico al final del día, hacer un resultado académico, por así decirlo, pero entendieron que también Personalmente, cada uno está viviendo una realidad súper diferentes. Nos encargamos de hacer una serie de análisis con respecto a unos edificios que nos proporcionaron los profesores. Íbamos divididos en grupos de tres personas y más o menos las combinaciones eran dos estudiantes CEU, un estudiante de Monterrey. Les ha ayudado a ser independientes, a trabajar en grupo. Les ha ayudado a, a darse cuenta de que las mismas cosas que les explicamos aquí se las explican también allí. Puede que con diferentes matices, pero están hablando un, un lenguaje que puede ser común en, en lo conceptual. I think it was very interesting, especially I worked in a different kind of group. I was the only one representing Steel, and there was two more from Monterrey. So I really, I think, emerged into the Monterrey University, into their culture and how they study, actually. Les ha ayudado a romper barreras a priorísticas. Todos pensaban que los mexicanos, que eran con quienes trabajamos, eran de determinada forma. Bueno, pues luego allí se han dado cuenta de que hablan mejor inglés que nosotros, eh, están más avanzados que nosotros en ciertas técnicas y eso les ha hecho pues, romper las barreras culturales a priori. Ya no ha sido simplemente trabajar con alguien de otra universidad pero alguien de un continente completamente diferente, entonces ha sido como una adaptación más mutua y la verdad es que en, ha ofrecido muchísimos beneficios y ha sido un trato muy fácil tanto por ellos como por nuestra parte. El tiempo que duró creo que fue un tiempo muy acertado para tener también esas interacciones, ¿no? O sea, no fue como un día y ya no nos volvemos a ver, sino que realmente se fue generando como ese vínculo, pues tanto entre nosotros, creo que como, como profesores y, y como compañeros se, se hizo un vínculo muy fuerte y obviamente creo que vamos a poder hacer más.